Bueno, llega el momento, señoras y señores, de presentar nuestro microprograma. Microprograma en donde presentamos siempre a formoseños que se destacan por eh, alguna actitud, alguna actividad, algo que están haciendo para cambiar nuestro planeta. Y bueno, ¿usted sabe que el anime? ¿Sabe qué es lo que es? ¿Qué es el anime? ¿Qué sí, es? usted sí, me encanta. ¿Le gusta? Me encanta. Yo no, yo no sabía qué era hasta que lo entrevisté. Y dije yo, a mí me encanta Robotech, me crié con Robotech. Y me dijo, tengo toda la serie, te lo puedo pasar. Me dijo, qué loca. Así que bueno, eh, señoras y señores, llega el momento de presentarlo a Daniel, que está haciendo un gran evento. Ya lo hizo, pero ha pedido el público, parece que van a ser próximamente. Y nos cuenta acerca del anime en Formosa. Lo vemos. El cielo resplandece a mi alrededor. Yo soy Daniel Moreno, soy coordinador general de Anime Formosa. El anime es el arte de la animación, eh, serían dibujos animados, gráfica animada, eh, y es de origen japonés, es una técnica, una técnica bien, bien marcada y tiene un estilo propio, así que se puede diferenciar de otros, de otros estilos, ¿viste? como el cartoon de Disney y esas cosas. Eh, Formosa comienza eh, hace mucho ¿viste? con el tema de, del cable. Akane y Shampoo compiten por Ranma, pero no solo la fuerza se necesita para vencer, averigualo en Ranma y Medio, el suceso mundial que ya te atrapó, a las 18 por Vallete. Lo que era ante ATC por ejemplo se pasaba en las primeras, los primeros capítulos de Dragon Ball, antes de que desembarque fuerte el caballero Zodiaco y todo eso, sí, eh, no toma 3. En Formosa hay muchos chicos que les gusta el anime, actualmente cada vez hay más, porque es algo que se va expandiendo, entonces como es algo que se produce en una política de Estado de Japón, básicamente porque ellos saben el poder del anime y saben que ellos pueden exportar su cultura, sus costumbres, su comida, todo, y bueno entonces como que motivan eso. Toda esta movida de anime formosa comienza, eh, como todo lo bueno, en, con un grupo de amigos. Entonces, con los chicos del barrio eh, nos juntábamos a mirar series, a compartir, a pintar, a, a escuchar música anime, y anime. Bueno, entonces notamos que éramos solamente, eh, éramos solamente los chicos del barrio. O sea, éramos solamente un grupo de 10 personas, más o menos 8, 10. Y bueno, entonces dijimos debe haber más gente a la, la cual le gusta o sea porque a nosotros nos costaba conseguir la serie y por ahí teníamos algún algún contacto en algún videoclub que, que cuando sabía que salía algo ya nos mandaba, ¿viste? entonces pero debe haber alguien más, dijimos entonces bueno, ¿cómo hacemos? y eh, creamos un facebook eh, hicimos la invitación, eh, me acuerdo que la primera invitación era una tarde de tereré tereré y anime, algo así y bueno, el, pusimos un punto en la plaza y nos sentamos a tomar un té, o sea, entre todos nosotros. Y cuando nos dimos cuenta, pasamos de ser 10 a ser 80. Entonces, como que ahí dijimos: O sea, esto está bueno. Pinta hacer otra cosa, o sea, pinta hacer ya un evento, pinta eh, hacerlo en un lugar para expresarnos. ¿está? Puedo nombrar una lista de animes eh, que están bueno para ver. Entonces, pónganle Si no conoces de anime, está bueno iniciar con esto, como para que veas esto es. Lo que era Caballero del Zodíaco, Sencella, Dragon Ball. Sí, a nosotros nos pueden contactar... Vamos a tomar 7. A nosotros nos pueden contactar a través de Facebook, eh, en nuestra fanpage que es www.facebook.com barra anime Formosa. Y también cada evento tiene su fanpage. En Torneo de Videojuegos tiene su... Simplemente buscándolo así, Torneo de Videojuegos Formosa. Eh, tenemos un evento de, de cosplay que son los disfraces, que se llama Confi Cosplay. Después tenemos el Festival de Cine e Anime, lo pueden buscar así también, y bueno, así, por ahí si sí, eh, a los chicos les gusta a un chico le gusta más disfrazarse, que por ejemplo ir a ver películas en cine, va a seguir más a esa página. O, o si sea, hay otros chicos que les gusta más los videojuegos, seguirá más la página, pero digamos donde informamos sobre todo la movida, no tan solo de acá, sino de otro lado, es un anime formoso.